En el ámbito de la tasa de inflación, Bolivia ha resaltado respecto a los países de América del Sur, del vecindario, con la tasa de inflación más baja. Otras economías ya alcanzaron niveles por encima del, de, del 10% y ese es un logro muy importante que se le debemos a la aplicación del modelo económico, social, comunitario y productivo. Como lo señaló Financial Times y Bankers, en la aplicación de un modelo heterodoxo, le ha permitido sobresalir a la economía boliviana en la gestión 2022. De la misma manera, en El Mundo hemos logrado estar entre los países con más baja tasa de inflación. No solo lo señalan los medios locales, también lo eh, resalta la BBC de News, también El Mundo, un periódico internacional, The Bankers, The Financial Times también, lo ha señalado de esa manera